Hablar de igualdad y oportunidades para la mujer tiene en la vallamesa Mariela Antunes Álvarez un buen referente. Con más de 30 años en las comunicaciones, su entrega al trabajo la caracteriza. Empecé como operadora nacional. A ver, en, dentro de las operadoras nacional eh, estuve en la posición 1. De ahí cuando desaparecen las operadoras, paso al departamento de las primeras compañeras que, que quedamos disponibles Disponible no, porque automáticamente pasábamos para allí, eh, a transporte, y de transporte a Ragna. Una de las tareas que probó sus capacidades fue como RATMAN, un oficio predestinado por su nombre para hombres. De inicio, cuando yo llegué, yo decía, ¿qué es esto? Empecé por primera vez y yo dije, bueno, de hombre pero yo les voy a demostrar a ellos que yo como mujer también puedo hacerlo, como muchas mujeres también que desarrollan también el trabajo de hombres. Y... Me gustó. Yo instalé las 17 centrales de Sibonet, que se instalaron allí, 5 en, en Barrio Azul, ¿no? y así muchísimas más. Ella sabe de las cualidades de quienes trabajan en las comunicaciones. Para ser comunicadora hay que tener mucha disciplina, mucha disciplina y mucha dedicación. Y a veces estaba lavando, a veces estaba comiendo y, y soltar porque me llamaba y me decía hay problema en, el, en la transmisión y tener que correr para acá o quedarme aquí en un ciclón. También quedarse eh, hasta las 3, 4 de la mañana, hasta el otro día. Mariela tiene una anécdota que cuando era telefonista considera un privilegio. A mí me entró una llamada cerca de las 3 y Pasado a las tres y media de la mañana, en el año 92. Estábamos en pleno eh, periodo especial. Me llamó la atención, a ver, eh, yo, eh, habían distintos eh, eh, directos, como le llamábamos nosotros, que sabemos que entraba, y de ahí me estaba hablando, yo sabía que de ahí me estaba hablando alguien del Comité Central, porque era del directo del Comité Central. Yo atendí la llamada normal, eh, se daban frecuentemente algunas llamadas, pero me llama la atención porque era una voz que entró pausada e incluso la hizo directamente él no utilizó la operadora que, que dijera que atendiera al compañero el, y me dice, y me empieza a hacer preguntas sobre el periodo especial primero me preguntó que cómo, eh, que cómo estaba la provincia, primeramente fue la familia cómo está la familia, cómo se encuentra, y de ahí empezó a preguntarme que cómo yo entendía a mi modo, cómo yo podía entender cómo estaba la situación aquí en la provincia. Pero cuando ya la operadora, que ya termina la, la llamada y todo, me dice la operadora de la, del comité central, me llama y me dice, Granma, ¿tú conoces quién? Te hablo... Le dije, no, sé que es alguien del Comité Central, pero no sé quién es ese. Ese es el comandante en jefe. Ay, Dios mío. Aquello para mí, todavía yo pienso en aquello, y me fue muy, muy, muy... Miedo. Porque no podía conversar con mis compañeros y decir, hablé con el comandante. Estábamos ahí, que nos topábamos codo a codo y no podía decir nada. Voluntad y laboriosidad que caracterizan a esta mujer, reafirma que las mujeres pueden. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.